en este módulo 3 vamos a hablar del comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Pues porque el consumidor es quien va a generar esa demanda que hemos estudiado en el mercado de la oferta y la demanda. Son los consumidores quienes generaron la demanda de los distintos bienes. Eh, por ello tenemos que entender cómo es su comportamiento, qué es lo que busca, cómo lo hace. Por, eh, por ello los de lo que consta este módulo es un primer epígrafe en el que hablaremos de de la demanda y de la utilidad, que nos va a hablar de las preferencias de los individuos, de cómo hacemos para, para definir qué es lo que queremos adquirir. En el segundo epígrafe hablamos de la restricción presupuestaria, que es lo que nos dice qué podemos comprar, puesto que no es sólo qué queremos, sino qué podemos comprar. Tenemos una restricción presupuestaria. El tercer epígrafe es el que nos habla del equilibrio del consumidor cuando consideramos conjuntamente ambas cosas los gustos y preferencias por un lado y las posibilidades por otro a partir de ello obtendremos la función de demanda de un bien sumando la función de demanda de los distintos individuos de una eh, economía de una sociedad obtendremos una función de demanda como la que hemos tenido en el módulo 2 y finalmente Vamos a hacer mención en el último epígrafe de este módulo a dos efectos que se producen cuando se altera el precio de un bien. Eh, hay dos efectos que, sobre la cantidad demandada de dicho bien, que van a ser el efecto renta y el efecto sustitución. Bien, todo esto lo que vamos a ver en, en este módulo. Pasado al desarrollo del primer epígrafe, que es el que nos habla de la teoría, de la demanda y de la utilidad, tenemos que fijarnos en primer lugar en qué bienestar le, le produce a un consumidor el consumo de un determinado bien. ¿Cómo es ese bienestar? Es, según vamos consumiendo un mayor o menor número de, de unidades. Bien. Ese bienestar en economía le damos el nombre de utilidad. Bueno, pues es una, una conexión, lo llamamos utilidad. Podríamos llamarlo nivel de felicidad, nivel de bienestar, nivel de placer, lo que quieras. Lo llamamos utilidad. Entonces si representamos aquí en el eje de ordenadas la utilidad total, aquí respecto del número de unidades de un determinado bien X, el número de unidades que consumimos, ¿qué forma tendrá esa función de utilidad? Porque el función de cómo sea querremos adquirir una mayor o menor cantidad, disfrutar de una mayor o menor cantidad de unidades. Bien, eh, la función de utilidad total generalmente es una función creciente, puesto que cuantas más unidades consumimos, mayor placer experimentamos, mayor utilidad nos reporta, pero es una función cóncava respecto del origen. Una función cóncava respecto del origen. ¿Por qué? porque las primeras unidades que consumimos nos dan más utilidad, más placer que las siguientes. Si hablamos del número de veces que vas al cine a lo largo de un año, pues si vas nada, nada más que una vez al cine, pues te da un nivel alto de utilidad. Y, y dos veces al año, pues la segunda ya no es esa expectación tan grande como tenías porque ya te acordabas de la última vez que fuiste al cine, sino que es menor, y otra vez, también es bueno, pero cada vez menos, cada vez menos porque ya vas perdiendo ese efecto de la novedad. Cada unidad que cada vez que vas ganando menos utilidad, menos, menos, menos, pero es creciente. No es nada malo Hay que disfrutar de eso. Otro ejemplo: el número de vasos de agua que tú tomas a lo largo de una semana. Pues un vaso de agua, el primer vaso de agua te da mucha utilidad, puesto que si no bebes, te mueres, te, te, te reporta un nivel de utilidad muy grande. El segundo, menor, porque ya no es que no te mueras, sino que te vas saciando la sed. Tercero, tal, tal, tal, tal. Ta. Si vas consumiendo, es menos la utilidad que te van reportando. Esa es la utilidad total que obtenemos ante el consumo de distintas unidades de unión. Claro, si lo vemos en términos marginales, ahora explicaré qué es ese concepto tendremos esta otra representación mirad la palabra marginal aquí vamos a hablar de utilidad marginal la palabra marginal en economía significa de una unidad adicional por ejemplo, si hablamos del coste marginal, el coste que, en el que incurrimos por producir una unidad adicional el ingreso marginal, el aumento de ingresos que obtenemos por vender una unidad adicional siempre es por una unidad adicional. Aquí la utilidad marginal que es el aumento de utilidad que experimentamos por el hecho de consumir una unidad adicional. Decíamos que la primera unidad nos proporcionaba un nivel de utilidad alto. Como este. la, primera unidad. la segunda unidad nos da un nivel de utilidad menor. La tercera unidad... es decreciente. La utilidad marginal es decreciente. Cuantas más unidades vamos consumiendo, nos va dando, nos va proporcionando ese placer, esa sensación subjetiva de bienestar que experimentamos, pero cada unidad adicional es poco lo que nos va aportando sobre el total que tenemos anterior. ¿Vale? La utilidad total es creciente, la utilidad marginal es de creciente. Bien. Esto es importante porque claro, eh, tenemos muchos bienes que podemos elegir a la hora de adquirir ¿no? para que nos proporcionen eh, utilidad, nos proporcionen bienestar. Entonces, eh, si tener más camisas nos va a proporcionar, cada unidad adicional nos va proporcionando menos, pues a lo ¿no? ese dinero que lo creas para. Para adquirir pantalones o para adquirir cualquier otro tipo de producto. Entonces vamos a llegar ahí a un determinado equilibrio. ¿Cómo lo haremos? Bueno, hay una ley, que es la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas, que nos ayuda a apreciarlo. Mirad, lo que si nos dice esa ley es que si nosotros cogemos los infinitos posibles bienes que hay en la economía, y vemos la utilidad marginal que nos proporciona el bien A lo dividimos por el precio de dicho bien eso ha de ser igual a la utilidad marginal que nos proporciona el bien B partido por el precio de dicho bien B y así para todos los infinitos posibles bienes que pueda haber en una economía si se ha de cumplir para todos, se ha de cumplir para dos por lo tanto nosotros lo vamos a ver con estos dos ¿Eh? Bien, A y B, B, pantalones y camisas, etcétera, ¿Eh? y si vemos es que se cumple para nosotros, se debe de cumplir para todos. Bien, lo que nos dice esta ley es que este se ha de mantener esta igualdad. Que la utilidad que te proporcione la última camisa que tú adquieres partido por el precio de las camisas sea igual a la utilidad que te proporciona el último pantalón partido por el precio de las camisas. Bueno, así intuitivamente tal vez no se vea, pero si imaginemos que tenemos una desigualdad, vamos a ver que no se puede producir una desigualdad. Imaginemos que esto sea así: si te proporciona más utilidad el consumo del bien A, a partido por el precio del bien A, en la última unidad te está proporcionando más utilidad que la última utilidad que estás consumiendo del bien B. ¿Por qué estás consumiendo así? Tendrás que consumir más unidades del bien A para ser feliz Lo que buscamos es maximizar nuestro bienestar Buscamos ser lo más felices posibles Si el consumo de este bien A te está dando más placer que el de este bien B ¿eh? pues tendrás que consumir más unidades de este bien A bien, y menos de este bien B ¿Qué ocurre cuando consumimos más unidades de un bien? este sea el bien A que tenemos ahí expresado que va a caer, va a caer, va a caer la utilidad marginal si cae en un herador, el numerador el cociente cae va a disminuir, consumimos más unidades de ese bien y consumimos menos de este luego va a crecer, va a crecer va a crecer su utilidad si este va cayendo y este va creciendo si vamos consumiendo más unidades de este y o sea menos unidades de este más unidades de este, menos unidades de este, sí. se ha de restablecer la igualdad. Si estamos en una situación de desigualdad, redistribuyendo nuestro consumo, tenderemos siempre hacia la igualdad. Igual que te lo he explicado Pero para dos bienes, existiría para todo los bienes. Bien, así es como actuaríamos, ¿eh? así es como actuaríamos, buscando maximizar nuestra utilidad dando por sentado que la función de utilidad total sea de esta forma y la utilidad marginal sea de esta otra. Bien, para poder analizar con más detalle el comportamiento del consumidor, hemos de hacer una serie de supuestos respecto de las preferencias, de las preferencias de los consumidores. Las preferencias, de las preferencias de los consumidores, en primer lugar, supondremos que son completas. Que hay completitud. Que tú me vas a saber decir si te gusta más la Coca-Cola que la Pepsi, o si te gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, o que eres absolutamente indiferente entre la Pepsi y la Coca-Cola, te da igual, pero algo de ello me has de decir. O que te gusta más la una que la otra, que la otra que la una, o que te da igual, pero algo, algo. Tienes que decir algo, no vale una respuesta de subir los hombros y no saber responder. Bueno, eso tal vez lo interpretaríamos como que es indiferente, pero hay que decirlo. Porque si yo quiero ordenar las preferencias de un individuo, tengo que saber, tienen que ser completas. Completitud es la primera característica. En segundo lugar, la transitividad. La transitividad, si te gusta más, si te proporciona más placer el consumo del 10 a que el del bien B y te proporciona más para hacer el consumo del bien B que el consumo del bien C pues necesariamente esto a implicar que prefieres el consumo del bien A al consumo del bien C si A es mayor que B A es mayor que C A es mayor que C es una cuestión bastante obvia ¿no? esto funciona también con igualdad si A es igual que B nivel es igual que C A debería ser igual a C Completitud transitividad y insaciabilidad la insaciabilidad significa que más es mejor que menos que cuanto más, mejor que si ir al cine te da placer aunque cada vez te vaya dando menos placer ¿eh? pero siempre te va a aportar algo positivo esos vasos de agua que decíamos inicialmente siempre te van a aportar algo positivo. Es decir, que esta función es siempre creciente, que no lleve nunca a hacerse decreciente. Existen casos en los cuales, cuando más adelante hablemos no de la curva de indiferencia, en los cuales hablamos de casos especiales y suponemos que un bien se convierta en saciable. En realidad nunca, no tienen una excesiva... Importancia por el hecho de que nunca vamos a tomar algo normalmente, siendo consumidores racionales, hasta sobrepasar nuestro nivel de saciabilidad si es que tal nivel existe. Si esto nos resulta complicado de asimilar, supongamos que el que sea dinero. Siempre tener más dinero nos proporciona un nivel de utilidad mayor. Aunque, obviamente, el tener. Las primeras unidades son las que nos hacen poder adquirir comida, ropa y tal, eh, con cubrir nuestras necesidades básicas. Bien, si tenemos preferencias de los individuos completas, transitivas e insaciables, podemos estudiar con detenimiento a continuación las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia nos muestran distintas combinaciones de bienes que proporcionan al individuo un mismo nivel de utilidad. Imaginemos una combinación, una cesta de bienes A y B como esta. Lo que tenemos aquí representado en los ejes, por tanto, son dos bienes cualesquiera. En este punto, en este punto 1, que tenemos una cantidad A sub 1 del bien A, esta pequeña cantidad del bien A, y esta gran cantidad del bien B, de sub 1. Bien. Si suponemos que todos los bienes proporcionan al individuo un cierto nivel de utilidad, de bienestar, del consumo de cada uno de ellos, pues podríamos renunciar a una determinada cantidad del bien B siempre y cuando pudiésemos gozar de una mayor cantidad del bien A, puesto que la pérdida de bienestar que experimentaríamos por el hecho de consumir menos unidades del bien B se vería compensada por el hecho de consumir una mayor cantidad de unidades del bien A. Por ejemplo, que viniésemos a este punto 2, en el cual ha disminuido la cantidad que consumimos del bien B, pero a cambio se ha visto compensado por el incremento en la cantidad del bien A que podemos consumir. Fijaos que estamos hablando de curvas de indiferencia, por lo tanto, en el punto 1 y en el punto 2, el individuo ha de ser igualmente muchas otras posibles combinaciones en, ante las que una disminución en el consumo del bien B fuese compensado exactamente por un incremento en el consumo de bien A. ¿Eh? Tal, cualquier otra, tendríamos una curva de esta forma. Esta curva de indiferencia, por tanto, muestra distintas cestas de bienes que proporcionan al individuo el mismo nivel de bienestar. Nivel de utilidad. ¿Qué características tienen las curvas de indiferencia? Bueno, pues como vemos, en primer lugar, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, es decir, es decreciente. decreciente. Sería absurdo que una curva de indiferencia tuviese pendiente positiva. Si no igual esta combinación y esta combinación, fuese ¿eh? una curva de indiferencia con pendiente positiva, sería bastante absurdo por el hecho de que en este punto 2 tienes más unidades del bien A y más unidades del bien B que en el punto 1. Y si partimos, como hemos visto en la teoría de la utilidad, de que todos los bienes nos proporcionan un determinado nivel de utilidad positiva, no sería esto posible porque tienen más de A y más de B. No puede ser En segundo lugar, son convexas respecto del origen. ¿Qué significa eso? ¿Eh? Son convexas respecto del origen. Eso lo que nos muestra es que damos mayor importancia a aquellos bienes que nos son más escasos. Por, si recordamos qué, qué forma tenía la función de utilidad total, la función de utilidad total nos expresaba que las primeras unidades nos daban mucho más placer que las, las últimas, ¿vale? Este, esto es mayor que esto. Bien, cada vez más. Cuanto más escaso es un bien, mayor valor le damos, mayor importancia le damos. Por tanto, cuanto más escaso es, mayor ha de ser la compensación que te ofrezcan del otro para poder renunciar a una unidad. Eso solo puede ocurrir si la, función, si la curva de diferencia es convexa. Luego tienen pendiente negativa, son convexas respecto del origen. Eh, según, eh, en tercer lugar, cuanto más alejadas del origen de coordenadas esté, mayor nivel de utilidad representa. De un individuo no tiene una única curva de indiferencia. Un individuo tiene infinitas curvas de indiferencia. Por aquí vendría otra. ¿Por qué esta curva de indiferencia representa un mayor nivel de utilidad, mayor nivel de bienestar para el individuo que está de aquí? Pues mira, basta con comparar este punto 2 con este punto 3 que podríamos pintar aquí. En el punto 3 tienes la misma cantidad del bien B, pero más unidad del bien A, por lo tanto estás mejor, ¿eh? porque todo te proporciona el consumo, tanto del bien A como del bien B, te proporciona mayor nivel de utilidad mayor nivel de bienestar tienen lo mismo de uno y más de otro el punto 3 es mejor que el 2 el punto 3 pertenece a una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas, pues por lo tanto es mejor y lo podrías haber visto en sentido contrario por aquí Con ¿Eh? el punto 4 tienes la misma cantidad de bien A y más cantidad del bien B luego que mejor que el punto 2 tanto en el punto 4 como en el punto 3 está mejor que el punto 2 cualquier punto que esté más a la derecha o más arriba forma parte de una curva de indiferencia, mejor. Cuanto más alejada del origen de coordenadas se un mayor nivel de utilidad. Siguiente característica, las curvas de indiferencia no se cortan, no se pueden cortar. Por reducción al absurdo lo podemos ver. Si dibujásemos dos curvas de indiferencia que se cortaran, veríamos que eso no puede existir. Siempre que se cumplan las características de las preferencias que hemos estudiado anteriormente. Si nosotros representásemos una curva de diferencia como esta y otra como esta, entre dos bienes A y B, pues podríamos analizar que este punto, este punto 1, ¿eh? reportaría al individuo el mismo nivel de utilidad que este punto 2. ¿Verdad? Punto 1 sería igual al punto 2, puesto que forma parte de la misma curva de indiferencia. Pero este punto 3, como forma parte de la misma curva de indiferencia que el punto 2, pues también sería igual que el punto 2. Luego, si el punto 1 es igual que el 2, y el 2 es igual que el 3, el 1 ha de ser igual que el 3. Sin embargo, vemos que el punto 3 tiene la misma cantidad de A y más de B. Luego, 1 no puede ser igual que 3. No puede ocurrir. Si se cortan las curvas de diferencia llegamos a un absurdo como el que acabamos de explicar. Las curvas de diferencia no se pueden cortar. El hecho de que las curvas de diferencia no se puedan cortar no, no implica necesariamente que hayan de ser paralelas. dos curvas se pueden juntar, pues porque no tienen ancho, Pueden juntar infinitamente tanto como deseemos, es decir, es frecuente encontramos curvas de diferencia. Pues así, por ejemplo, estas dos curvas de diferencia no se cortarían nunca si son asintóticas con los ejes, el y el M, pero no son paralelas porque la distancia que tenemos aquí no tiene nada que ver con la distancia que tenemos aquí. que eh, están más separadas, más juntitas, tal, no son paralelas. Eh, pero no se cortan. El hecho de que no se cortan no implica que hayan de ser paralelas. Bien, todas estas son las características que tienen las curvas de indiferencia. No, son, eh, no se cortan, tienen pendiente negativa, suponen salir del respecto del origen y, más salen del origen y coordenadas estén, representan un mayor nivel de utilidad. Esto nos está expresando los deseos de los individuos de que. Quieren comprar, ¿no? ¿Qué quieren comprar y qué le da más utilidad? Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que no te, no el dinero con el que contamos no es infinito, salvo en mi caso, como ya visteis anteriormente en otro módulo, en el que puedo hacer aparecer el dinero donde me plazca con un mero eh, trozo de papel, pero no soy el caso general. Eh, lo normal es que. Eh, Tengamos escasez y tengamos una restricción presupuestaria. Eh, una restricción presupuestaria que depende de qué depende. Depende de la renta que tengamos. Obviamente no será la misma restricción presupuestaria la de alguien que tenga poco no, dinero que la que tenga mucho. Y de qué dependerá también de los precios. Porque cuanto más altos sean los precios, mayor, eh, menor será la cantidad que podamos adquirir de unos u otros. Luego a continuación vamos a estudiar eso, esas posibilidades, aquí hemos hablado de los deseos y a continuación vamos a hablar de la restricción presupuestaria que nos muestra esas posibilidades.